Bueno, pues procedo al, al desemborsing, porque iba a decir unboxing, pero no hay caja, de la pieza esta. Voy a poner aquí el móvil a ver si se puede quedar aquí quietecito. Y vamos a ver qué mierda es esta, porque esto pesa, pesa muy poco. ¿eh? Pesa muy poco. Bueno, aquí está la pieza. Y una vez que la tenga vista e inspeccionada y comprobado que esto no es, un, que no es tan mojón como yo espero, pero que pues procederé luego a hacer el, la instalación, para que ustedes la vean. Vale, pues tiene más o menos la misma pinta que... esto se retira para atrás, vale, así. Tiene más o menos la misma pinta que quizá un poquito más fina todavía. Ya haré la comparación también. Una cosa que está mejor es que, que la pieza que traía original, es que esto también tiene el tornillo, la otra venía simplemente cogida, ¿vale? Bueno, pues no, no es tan horrorosa. Pesar no pesa mucho, ¿vale? En este tipo de pieza el peso es importante. Eh, la parte de aquí, el tornillo y todo esto que va cogido a, al, al pot no viene, pero vamos, yo lo tengo de la otra, con lo cual lo podré usar. Y bueno, ahora dentro de un rato esta tarde o mañana os hago la instalación. Yeah. Vaya, vaya, pieza. Aquí, aquí queda más bonito. Ahí. Bueno, pues he subido para ver las dos piezas, examinarlas a ver si eran, yo qué sé, si esto era el mismo tamaño, todo ese tipo de cosas. Ya a simple vista lo parecía. Y efectivamente, como podéis ver, son exactamente iguales, ¿Vale? Eh, el peso que me decía yo Esto pesa poco Quizás esto pueda pesar un poquito menos Pero vamos, tampoco es algo apreciable Y veo que es la, exactamente la misma mierda Una que otra eh, Esto tiene aquí este, esta ondulación que la, que la original no tenía Vale, Lo que yo decía de la tapita Aunque eso no está en la otra parte eh, no lo vamos a poder ver, pero vamos, en la otra la, la tapita esta la desmontable, ¿vale? Y aquí creo que es mejor que esté así. ¿Y qué más cosas podemos ver? Pues la aleación será exactamente la misma porquería, con lo cual si dura 5 o 6 años... ¿Cuántos años tiene Esteban? Banjo? Tendrá 8 años o por ahí tendrá. Si dura lo mismo, pues mira, ¿vale? Y bueno, os pondré el enlace de Aliexpress por si alguien tiene el mismo problema, pues... Que sepa que esta, a priori antes de empezar a hacer la instalación, a priori es compatible, ¿vale? Por lo menos, cuestión de tamaño y de ese tipo de cosas, son, son iguales. Os eh, pues corto y ya os pongo lo de la, la instalación. Bueno, pues ya me, os voy a ahorrar el proceso de ponerlo porque realmente tampoco tiene mayor, mayor importancia. Este es el puente roto, o el puente no, estoy diciendo puente todo el rato y no es un puente, es una tailpiece, ¿vale? Esta es la tailpiece rota ¿Vale? Y eh, Esta es la puesta nueva Con sus cuerdecitas con todo Queda perfectamente bien La tapita Bueno Efectivamente queda aquí sujeta No tampoco tan 100% sujeta Y hay una, una cosa Que no he podido poner Que es este tornillo que veis aquí Este tornillo eh, En principio serviría Digamos, para, para que, a ver si, si me explico, es un poquito difícil de explicar difícil o no. Serviría para que el, el ángulo este, para apretar de alguna manera y que, y que tuviera como mejor ángulo o algo así. Vamos a decirlo de, de esa manera. Tampoco es tan, es tan así, porque como veis ahora mismo esto está perfecto y realmente no, no, no hace falta. Esto está, eh, digamos, esto iría así, de esta manera. El tornillo iría aquí en este agujerito que se puede ver, pero realmente no, no, no ha hecho falta. Y por qué no lo he puesto? Lo he intentado poner, pero no lo he puesto porque parece como que el que el, digamos la rosca no está no está hecha. Entonces por más que he intentado de todas maneras posibles la rosca como no está hecha pues evidentemente no enrosca y no he querido digo lo voy a poner y probar y si veo que hace falta lo pongo o me busco la manera de hacerle una rosca como sea. Pero realmente no ha hecho falta. Entonces pues todo lo demás ha... Está puesto correctamente Esta cosa así torcida es... Venía así de fábrica Y tiene que ver con el Con la Bueno, esto es uno de los coordinator rods Y tiene que ver con que este coordinator rod Pues sale aquí Y entonces pues no No está bien alineado Pero vamos, tampoco así estaba y así se va a quedar eh, A la hora de sacarlo Y ponerlo por haber estado así mal alineado Veis que la rosca de esta, de este tornillo se ha ido un poco a donde picó el pollo. Y bueno, resultado es que el puente ya está puesto. Otra vez puente. En la tailpiece. Y, y el banjo suena y suena muy bien. De hecho, he cogido el otro que, como ya sabéis, ten, tiene los trastes gastados. Lo he guardado. Y voy a estar utilizando este pues hasta que hasta que me dé por coger el otro. Y, y bueno, y no tengo nada más que decir. Os pongo el enlace al... A, al vendedor de, de Aliexpress Y, y si, si hace falta comprar uno Pues ya sabéis, aquí Este funciona ¿Vale? Es la misma mierda que este de aquí Un poquito más mierdoso Porque ni siquiera este tiene por lo menos limada la rebabita Y todo ese tipo de cosas Y este no Este está rústico pero tampoco se ve Vamos, de hecho cuando toco aquí está rugoso Y este está lisito Pero por lo demás funciona bien ¿Vale? Y bueno, la misma aleación de mierda Con lo cual se va a romper exactamente igual pero por lo menos que me dure unos añitos. Ea, con Dios. Me estaba olvidando comentarlo. Es que, que no miento, ¿eh? Miren ustedes aquí este. Voy a hacer el filmo, a ver si se ve. Si no lo, lo, lo acerco. Miren ustedes este termómetro. Son las 17 y 22 y tengo 12 graditos en mi casa. 12 graditos, miren. Ustedes. Hoy no me he podido resistir y ya he puesto el, el puto aire acondicionado. En desastar afrotándose la, las manos. Los, los hijos de puta. Y, y nada, a pasar un poquito de frío Lo voy a tener puesto un rato Cuando esto se me ponga en 14-15 grados Pues ya me volveré a poner la manta